Un sabio dijo, mientras más esperas, menos recibes. Mientras más quieres, menos te quieren, y lo más insólito, es que mientras más intentas, menos te valoran. Si estás oyendo o viendo esto, es probable que estés cansada de las relaciones amorosas. Has invertido tanto tiempo, energía y emociones en personas que solo te han decepcionado. Te has preguntado una y otra vez qué es lo que estás haciendo mal, porque pareces atraer siempre a los mismos tipos de personas, porque nunca encuentras a alguien que te valore y te quiera de verdad. Y la respuesta no es sencilla. Como dijo un sabio alguna vez, mientras más esperas, menos recibes. Mientras más quieres, menos te quieren, y lo más insólito es que mientras más intentas, menos te valoran. Y es cierto... ¿No es así? Parece que cuanto más nos esforzamos por conseguir algo, más se nos escapa de las manos. Cuanto más intentamos impresionar a alguien, más se aleja de nosotros. Cuanto más queremos que alguien nos ame, menos lo hace. Pero esto no significa que debas dejar de intentarlo o de esperar lo mejor de las personas. Significa que debes cambiar tu enfoque. En lugar de poner toda tu energía en encontrar a alguien que te quiera, comienza por quererte a ti misma. Aprende a valorarte, a respetarte, a cuidarte. Cuando tú te conviertes en tu propia prioridad, las personas que te rodean también te valorarán más. Deja de esperar a que alguien más te haga feliz. Aprende a ser feliz contigo misma, con lo que eres y con lo que tienes. Cuando te amas a ti misma, no necesitas la validación de nadie más. Y cuando no necesitas la validación de nadie más, atraes a personas que te quieren por quien eres, no por lo que puedes darles. Sé selectiva con tus relaciones. No te conformes con alguien que no te valore o que no te haga sentir bien. No pierdas el tiempo en relaciones tóxicas o en personas que solo quieren aprovecharse de ti. Aprende a reconocer los signos de una relación saludable y busca a alguien que te trate con el respeto y la dignidad que mereces. Recuerda que las relaciones no son el fin último de la felicidad. Puedes ser feliz sin pareja, puedes tener una vida plena y satisfactoria sin depender de nadie más. Y cuando finalmente encuentres a alguien que te valore y te quiera de verdad, será una adición a tu vida, no la fuente de tu felicidad. No te rindas en tu búsqueda de amor, pero tampoco te aferres a la idea de que necesitas a alguien para ser feliz. Ámate a ti misma, valórate, respétate y atraerás a personas que hagan lo mismo. No te conformes con menos que eso. Y además recuerda esto. Quien está destinado para ti, te busca, te encuentra, te ama y te da motivos para quedarte con él. Pero la persona incorrecta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 No te culpes por dar lo mejor de ti en una relación, por intentar hacer las cosas funcionar, por creer en alguien que no vale la pena. La persona adecuada para ti llegará en el momento y lugar indicados. Y mientras tanto, sigue enfocándote en ti misma, en tus metas, en tus sueños. Disfruta de tu propia compañía, sal y diviértete con tus amigos, cultiva tus intereses y aficiones. Cuanto más te concentres en construir una vida feliz y satisfactoria para ti, más fácil será reconocer cuando la persona correcta llegue a tu vida. No te desanimes por las relaciones fallidas del pasado. En lugar de enfocarte en lo que salió mal, concéntrate en lo que aprendiste. Cada experiencia, buena o mala, te ha traído hasta donde estás hoy. Y eres una mujer fuerte, valiente y hermosa, capaz de enfrentar cualquier reto que se te presente. No hay una fórmula mágica para encontrar al amor de tu vida, pero si hay una certeza, nunca encontrarás a la persona adecuada si sigues aferrándote a la equivocada. A veces, dejar ir a alguien es la mejor manera de abrir espacio para que entre alguien mejor. No tengas miedo de decir adiós a relaciones que no te hacen feliz, de soltar lo que no te sirve, de alejarte de personas que no te valoran. Sigue adelante, amiga, con la cabeza en alto y el corazón abierto. El amor llegará a tu vida cuando menos lo esperes, y mientras tanto, recuerda siempre que mereces ser amada y valorada. No te conformes con menos que eso. Hay cosas que puedes hacer mientras esa persona indicada llega a tu vida. Sé paciente. A veces puede parecer que todo el mundo a tu alrededor está en una relación feliz mientras que tú sigues buscando. Pero encontrar al amor indicado puede llevar tiempo, y es importante que no te apresures ni te desanimes. En lugar de eso, disfruta de tu vida en el presente y sigue adelante con calma y confianza. Aprende de las experiencias del pasado. Todas las relaciones tienen altibajos, pero es importante aprender de tus experiencias y usar lo que has aprendido para tomar decisiones más informadas en el futuro. Piensa en lo que funcionó bien y en lo que no funcionó, y utilízalo para construir relaciones más fuertes en el futuro. Aprende a amarte a ti misma. Antes de poder amar a alguien más, debes amarte a ti misma primero. Trabaja en desarrollar una relación positiva contigo misma, fomentando la autoestima y el amor propio. Esto no solo te hace más feliz como persona, sino que también te hace más atractiva para los demás. Sé honesta contigo misma. A veces, nos engañamos a nosotros mismos con la idea de que queremos algo que en realidad no es bueno para nosotros. Asegúrate de que tus expectativas y deseos sean realistas y no te conformes con menos de lo que mereces. Mantén una perspectiva clara y objetiva y sé honesta contigo misma acerca de lo que realmente quieres y necesitas en una relación. Rodéate de personas positivas, las personas que te rodean pueden tener un gran impacto en tu vida y en tu actitud hacia las relaciones. Mantén a las personas tóxicas fuera de tu vida y busca a personas que te apoyen, te hagan reír y te hagan sentir bien contigo misma. No te conformes. Es fácil conformarse con alguien que no te hace feliz, especialmente si estás cansada de estar sola. Pero no te conformes con menos de lo que mereces. Espera a la persona que te valore y te haga sentir especial y no te conformes con menos. No te obsesiones con encontrar al amor de tu vida. Puede ser fácil obsesionarse con la idea de encontrar al amor de tu vida pero esto puede consumir toda tu energía y hacerte sentir ansiosa o estresada. Mantén un equilibrio y disfruta de la vida en el presente. Date tiempo para ti misma, haz cosas que te gusten y sigue adelante con confianza. Sé abierta a nuevas experiencias. Si te has encontrado atrayendo siempre el mismo tipo de persona, es posible que debas ampliar tu perspectiva y ser más abierta a nuevas experiencias. Conoce gente nueva, prueba cosas nuevas y expande tus horizontes. Esto te ayudará a descubrir lo que realmente quieres en una relación. Confía en tu instinto. A veces, nuestra intuición nos dice que algo no está bien en una relación, incluso si todo parece estar bien en la superficie. Si sientes que algo no está bien, confía en tu instinto y no te quedes con alguien si sientes que no es lo correcto para ti. Mantén una mente abierta, es fácil tener una imagen específica de tu pareja ideal, pero mantener una mente abierta puede ser la clave para encontrar al amor indicado. No te limites a una idea fija de lo que debería ser tu pareja perfecta. En lugar de eso, date la oportunidad de conocer a alguien que puede ser diferente a lo que imaginaste, pero que tiene cualidades y características que pueden hacerte feliz. Ampliar tu perspectiva y mantenerte abierta a nuevas posibilidades puede llevarte a descubrir a la persona perfecta para ti. Esperar a la persona indicada es el mejor regalo que te puedes dar. Ocupar tu tiempo en gente equivocada puede sonar bonito porque solo te enfocas en el placer. Sin embargo, llegará un punto que el placer no compensará el sufrimiento que sientes. Siendo así que la relación se volcará a ser un martirio, cosa que seguro tú no quieres en tu vida. Naturalmente y con el tiempo, la persona que está preparada y destinada para ti, aparecerá. Enfoca tu tiempo en cosas que de verdad te vuelvan alguien interesante. Evita estar pendiente de la gente y deja que las cosas caigan por osmosis, es decir, que por efecto del destino, las cosas lleguen a ser...